muy buenas amigos y amigas vengadores y vengadoras a toxic game channel nuevamente en calisto protocoles veréis eh, ya sabéis que siempre he hecho hincapié en que está muy bien lo de ser insider y y hombre para ser justo también hay que decir la parte negativa ¿Eh? lo digo porque me ha costado la mismísima vida y espero que no vuelva a ocurrir nada con con el juego precisamente y con que han cambiado seguramente alguna cosilla ahí y la he tenido que volver a configurar bueno, en fin eh, están haciendo cosas haciendo cosas ahí nuevas por cierto he visto que han metido un juego nuevo en bueno es que siempre tengáis más esto que es ah, que ya me estaba metiendo yo en lo de opciones bueno Oh no, no, no, no, no. Mira la boca que tiene, ¿eh? Aunque, <ríe> oh. okay. como le deja la cabeza, ¿eh? Wow. Dios, para que digan que eso no es sangriento. bueno, pues nada, pues vamos a hacer una cosa con este bicho. y es que yo no sé qué es peor que te me ha matado a ah. dios que para empezar no habrá que estar aquí uno de esta manera yo creo que la idea es más de o cogerlo por atrás lo podríamos coger por atrás ni para atrás ni para, para adelante Mataba este. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! Ahí está. ¡Bien! Dios mío! Costado, eh, ha costado. Y este incendiado ahí con. A ver. Que hay uno por ahí eh, encerrado. Primero me voy a cargar a este. ¡Ah! y a destrozar ahí. A ver dónde está. Espérate, espérate dónde está. A ver. Aquí. Creo. A ver dónde puede estar. Aquí lo he encontrado, funciona. Bien, llego enseguida. Sí. Ah. Elías, seguro que esta es la correcta. ¡Eh! ¡Sácame de aquí qué haces tú aquí? qué cojones está pasando sabías que era ella buscábamos a esta tía mira solo sabía que era alguien que podría ayudarnos ¿vale? ¿Y por qué iba a ayudaros Llevo aquí media vida. pues primero porque has asaltado mi nave por tu culpa estoy aquí mira me da igual que estés buenísimo solo tenemos que colaborar gracias prefiero probar por mi cuenta ¿Pero te puedo dar un consejo? No confíes en él No es lo que parece Joder Alerta, cierre de emergencia y ocurre. Lías. Te lo juro, Jacob No tenía ni idea de quién era Pensaba que lo sabías todo de este lugar Sí, yo también ¿Y ahora qué? Danny. Ahora estarás atrapado ahí hasta que la celda se acople Lo que significa que yo puedo subir al tranvía Pero tú no Pesada. No, no pasa nada. Necesito que vayas al reciclaje, ¿vale? Contacta conmigo cuando llegues. Transferencia de datos completada. Espera, ¿qué cojones es eso? Es una ayudita, te vendrá bien. Tú confía en el plan, ¿vale? Nos vemos pronto. Una ayudita. ¿Eh? Vámonos que nos vamos. A ver a dónde llegamos. Porque vamos, esto ya no se puede confiar en nadie. Esto es... Y vaya, vaya cárcel también. Oh, no, no, no, No, Es que no quiero.. Ahí está. ¿Sabes? que no quiero yo. A ver qué hay por aquí. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¡Uh! Esos bichos no son buenos. Voy a llamar al tranvía. Tendrás que escabullirte. Por donde has venido. Busca la ventilación de la esquina opuesta. La ventilación de la puesta mira tío no sé dónde me, me estás diciendo me estás llevando pero bueno yo voy a seguir para adelante <ríe> como todo el mundo a ver por aquí no hace falta tampoco Uf. ¡Uf! No, por dios esta cosa a ver si tenemos sobre todo el tiempo bueno vamos a ir matando estas cositas asquerosas Vamos a ver Sigamos What Dios! Pues para ir matando a todos los malditos gusanos? Inyector de salud, venga, hombre. Todas estas babosas. Pues encima todo te quitan un montón de vida. Bueno, más vale que me vaya de aquí. Joder, con estas cosas. ...a ver a dónde llegamos... Puede ser. Y por aquí tampoco. Vamos a meternos para adentro. Esa ventilación de energía más alejada te llevará a rechicar. ¿eh? Tendrás que escabullirte de esos robots para llegar. Oh, Dios. a ver dónde me deja a ver dónde me deja ahora cuál es el punto de control digamos, donde me va a dejar a ver ah, vale bueno Mira, más alejada te llevará a Retincarre. Tendrás que escapulete de esos robots para llegar. Joder. Si es que están las últimas, tío. Están las últimas. Vamos a seguir intentándolo. Nena, ya tú quieres ya... La gata ya quiere ya irse ya para ah, la cama, normal. Esa ventilación de energía más alejada te llevará a reticaje. Tendrás que escabullirte de esos robots para ayudar. <risa> Tendrá que escapuliente de esos robots para ayudar. Maldita sea, no puede ser tan difícil. Es uno solo. que no puede ser tan difícil. Bueno, sé que estoy en las últimas, pero vamos. Mira, ya me estoy hartando ya. Voy a matar a ese, que, a ese desgraciado. Lo voy a matar ya. Esa ventilación te requiera más alejada. Te llevará a reciclaje. Tendrás que escabullirte de esos robots para ayudar. Caminando en busca de movimiento. Vaya, vaya, vaya que viene aquí un, un robot de esos que viene en busca de movimiento, dice. Pues bueno. mientras que no me busca a mí. Completado. que tenemos que venir para acá, ¿no? Vamos a intentar ir de Strangis. Ay, que no se note nuestra presencia. Situación de amenaza extrema. ¿Cómo? No seré yo. ¡Oh, Dios! Me ha matado con láseres. <ríe> Ay, Dios. Bueno, pues lo vamos a dejar ya por hoy porque de verdad estoy reventado. Así que ya sabéis, suscribiros al canal, darle like si os ha gustado y mañana seguiremos con más de Calisto Protocoles y con State of the Kai 2, siguiendo con nuestra comunidad, evidentemente, y creciendo esta comunidad de YouTube. Hasta la próxima.